Actualmente, para competir, no basta con hacer bien las cosas. Hay que diferenciarse. Las nuevas generaciones eligen a las empresas preocupadas por el medio ambiente. Hoy optamos por lo sustentable, lo ecológico, lo limpio. Pero, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo reforzar estas acciones? Agenda Verde es una agencia enfocada en los temas de sustentabilidad. ...que te ayudará a comunicar y potenciar tu preocupación por estos temas. Creemos que el buen uso de los recursos y la utilización eficiente de estos... ...nos permite crecer en una sociedad más armónica... ...satisfaciendo no solo los intereses propios... ...sino que también las de nuestro entorno. Nuestros procesos de creación y producción son coherentes con nuestros principios... ...con proveedores sustentables y reciclaje de recursos. Si plantas un árbol... Reciclas el papel y optas por eficiencia energética, Agenda, Agenda verde, verde lo, lo comunica. comunica.